Muy amable. Sí, pensaba hacer algo con la baraja entera, pero bueno, con mucho gusto trataré de complacer al buen amigo que representa muy bien la especialidad en este subprograma. De las 52 cartas que hace en la baraja internacional, que me paseó por el mundo, haré un juego solo con seis para cumplir con el pedido de Jorge. Si sale bien, no se precisa más. Tres cartas negras y tres cartas rojas. El juego se llama No se puede hacer más lento. Y es mi estilo de tarea. Tres negras y tres rojas. Es un desafío al lente de la televisión. Y a mí mismo como artista. Una carta negra. Aquí. Aquí. Otra carta negra más, aquí, ¿está bien? Y otra carta negra más, aquí, es correcto. Roja, roja y roja. Comenzamos, roja, negra, roja, negra roja y negra mire, no se puede hacer más lento bueno o quizás o quizás se pueda hacer más lento, ¿por qué no cambiando de técnica una carta negra aquí, está bien otra carta negra más aquí, es correcto se pueden ver que son negras y otra carta negra más, aquí, roja, roja, roja, negra, roja, negra, roja y negra. Mire, no se puede hacer más lento. Muy amable. O quizás... O quizás se pueda hacer más lento, ¿por qué no? Siempre prometo poner todo lo mejor de mi técnica en mi juego y todo lo mejor de mi corazón en los públicos, hoy también. Una carta negra, la van a ver caer así, mire, los presentes, sin cámara y sin nada. Ahí está. Otra carta negra más. Aquí va, la vio caer, señorita, sí. Está en primera fila, puede ver nuevamente, que son negras. Y otra carta negra más, aquí, roja, roja, roja, negra. Lo hago tan lento que hasta yo me confundo, señorita, mire. Llego al autoasombro, una roja, claro. Ahora viene una negra, ahora viene una roja y ahora viene una negra, sí. Mire, no se puede hacer más lento. O quizás, o quizás se pueda hacer más lento, ¿por qué no? Y en elegante desafío, no a ustedes, eh, lo acostumbro, al implacable lente de la televisión y a mí mismo como artista, con algunas cartas boca arriba y otras boca abajo. No hay nada más obnubilante que la verdad. Negra, negra, negra, roja, roja, roja. Miren, roja, negra, roja, negra, roja y negra. No se puede hacer más lento. O quizás, o quizás se pueda hacer más lento, ¿por qué no? y para cumplir lo prometido con todas las cartas boca arriba así quiere corroborar señora cámara implacable negra aquí está roja aquí va negra roja negra y roja no se puede hacer más pero ustedes recordarán pero ustedes recordarán Gracias, muy amables, muy generosos. Ustedes recordarán que yo comencé este juego imbricando las cartas en una mezcla americana, así. Déjenme que lo termine mostrando el entrecruzamiento de las cartas así, en otra mezcla más correcta, total, a reglamentación de casinos. Y que les diga... No se puede hacer más lento. No se puede. No se puede. No se puede. hacer más lento. Gracias, niña. bravo. Gracias! Vamos, gracias, gracias. Gracias, gracias. gracias. Ya, dos, dos. Volverás. No. España a un achacao. No Fantástico, este ha sido. Hola a todos, video a todos y a todas, video número uno del calendario tanguero de este año. ¿Por qué esta video de René Lavant? Porque j'adore René Lavand, porque él es très connu en Argentina, cet este ilusionista, Porque son tour de magie, que es sur la lente, sur quelque chose que paraís super evidente, je l'adore. Parce que dans la lanterne il y a quand même quelques secrets qui me parle à moi du tango. Et parce que je l'ai vu énormément de fois et je trouve toujours le même plaisir à les voir, même si après, j'ai trouvé, même expliqué par lui, comment il fait ses tours de magie. Je trouve que même quand on connaît les tours de magie, son art, il est sublime et génial. Et aussi parce que je trouve que le travail de tango des fois, c'est des aimer et s'émerveiller et apprendre à les faire et continuer à s'émerveiller essayer d'arriver à pouvoir à les faire mais n'est pas perdre la la surprise qu'il y en a même en sachant par où passe la question voilà quelque chose comme ça je vous laisse apprécier René Lavanne, son tour on peut pas faire plus lentement